Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, eh, en este video les voy a mostrar cómo hacer para eliminar esos seguidores de esas cuentas falsas que son inactivas, como bien les expliqué en el primer capítulo de cómo aumentar tus ventas eh, sin vender humo. Bueno, eh, así fue como lo titulé. Así que bueno, en este segundo video tutorial te voy a explicar más o menos, disculpe que esta cámara no es muy buena, la cámara web esta que está acá. La que estoy usando no es muy buena, ya la voy a cambiar, ya voy a tener la oportunidad de poder comprarme una mejor cámara para poder para que tome foco más que nada para este tipo de tutoriales. Así que bueno, nada, vamos a vamos a arrancar, vamos a ir a grano. Bueno, voy a abrir abrir mi Instagram, ¿no? como pueden ver, bueno, no le den bolilla al contenido, apareció justo esto. Son sigo una página de, de efectos especiales, en fin, vamos a ir a acá al perfil mío en este caso fíjense que no se ve fíjense que no se ve muy bien así que lo que voy a hacer como no se ve, no toma foco se ve medio borroso todo, pero bueno pueden ver que es mi cuenta eh, como les decía es mi cuenta original no no, no es ninguna cuenta trucha ni nada eh, fíjense que actualmente tengo 37.100 seguidores bueno, acá no se ve bien pero se lo estoy diciendo lo pueden corroborar ustedes mismos. Igualmente va a ir bajando porque justamente es lo que les estoy enseñando que tienen que hacer ustedes para aumentar el crecimiento y la interacción en sus redes sociales. Bueno, en fin, en el caso que vos hayas comprado packs de seguidores, en este caso en Instagram, ¿no? Estamos hablando de Instagram. Entonces, nada. Eh, lo que tenés que hacer para aumentar la interacción, que acá fíjate que eh, solamente le, le aparece este panel para profesionales a cuentas... Eh, de empresas, ¿no? creo que en las cuentas comunes de, de Instagram no aparece esta opción, solamente las cuentas que son para empresas, ¿no? que vos utilizás para, eh, para trabajar, o sea, se te habilitan eh, ciertas herramientas a medida que vas cumpliendo una cierta cantidad de requisitos, ponele no sé, mil seguidores creo, o una cosa así, no, no recuerdo bien, sé que esto no lo tenía al principio cuando yo recién arrancaba, se me fueron habilitando. Bueno, eso si querés podés ver en otro tutorial. Pero bueno, básicamente acá te aparece un panel de control. Como pueden ver, yo entro. Acá me figura que le llego a 67.200 cuentas en los últimos 30 días. Esto es una, una estadística que te va tirando todos los días. Pero siempre te va a decir los últimos 30 días o 28 días. En el caso que el mes haya tenido 28 días. En fin, acá me figura que tengo más 41% en comparación al periodo del 7 de noviembre, o sea, hace un mes atrás yo tenía menos. Hoy tengo 41% más que el mes anterior. En fin, como les decía, tengo le llego actualmente a 62.000 cuentas y ustedes se preguntarán, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser si tenés 37.000 seguidores? Le llego a 67.000, es un promedio que te tira, es una estadística, ¿no? que se basa en un algoritmo ese algoritmo, ¿de, ¿de dónde funciona? ¿De dónde deduce Instagram que, que yo le llevo a 67.000 personas? Gracias a la actividad, ¿no? A, a, la, a las cosas que yo subo a, a la gente, ¿no? Que les llegan mis, mis publicaciones, mis historias, eh, en el muro, en el feed, eh, en las historias destacadas. La gente entra, gracias a mi publicidad también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tu cuenta, vos sos una persona que no... Hace promociones, o sea que no promocionas ninguna imagen, ningún video Lógicamente el, las estadísticas de, de tu cuenta va a ser menor O sea, es, es por lógica, ¿no? Pero supongamos que no sos una persona que promociona fotos o videos ¿no? Que no se promociona en ninguna red social Estamos hablando igualmente, estamos hablando de Instagram Dejemos de lado las demás redes sociales Pero enfócate en esta Esto que te explico aplica para todas No importa cuál tengas Presta atención. Eh, el tema de la interacción tiene mucho que ver con la cantidad de publicaciones o cosas que vos realices, acciones, ¿no? Son acciones. Subir una imagen, subir una historia, es una acción. Cada acción que vos haces en tu red social tiene una repercusión. O sea, eso va a depender de cuán activo estés vos en la cuenta. Por eso, eh, entendiendo esto, ¿no? Vamos por parte. Una cuenta. Con mayor interacción, o sea, con mayores publicaciones, eh, que está constantemente haciendo cosas. O sea, tenés que ser una persona activa, ¿no? En la red social tenés que estar activo. Otro consejo de los que siempre digo es, de nada sirve tener 20 redes sociales. Y si sale una nueva, ir corriendo a hacerse una cuenta, porque la idea no es abarcar mucho. Como dice el dicho, el que abarca mucho, poco aprieta. Bueno, de ahí viene el dicho. De nada sirve tener 20 cuentas. Porque de esa manera no vas a conseguir más seguidores. ¿Por qué? Porque vos le tenés que dedicar una cierta cantidad de minutos por día a esa a cada red social. Entonces, ¿en qué momento vivís? ¿En qué momento trabajás? ¿En qué momento haces tus cosas? Tu vida. ¿En qué momento disfrutás? Entonces, vos tenés que ser bueno en una sola o en dos. Como mucho. Yo lo único que uso es Instagram para trabajar. Facebook, para lo único que lo uso, es para abrir la cuenta y cargarle plata, porque cargo plata en Facebook y como mi cuenta de Instagram está vinculada con Facebook, yo promociono acá en Instagram, promociono un flyer, ejemplo, lo voy a subir acá, fíjense que acá no se ve muy bien, pero bueno, próximamente voy a estar cambiando la cámara. Eh, fíjense, abro mi, uno de mis flyers, mis últimos flyers que dice super mega promo, eh, bueno, acá aclaré algo. Porque hubo muchos comentarios de, cierta, de ciertas personas que son colegas encima. Eh, bueno, esa es otra historia de gente que comenta haters, ¿no? Gente que no tiene nada que hacer, que comenta mis publicaciones. Y bardeándome, bueno, en fin, no, tiene, no viene a caso esto. Pero puse más de 15.000 seguidores reales en nuestra cuenta. Y solo en un año de trabajo. Se va uno, llegan tres más. ¿Vos qué esperás? Doy, digo esto para aquellas personas que... Dicen que yo soy un humo, que mis diseños son grotescos, que tiene muchos colores, que chillones, que esto, que el otro. Fíjense, me dedico al diseño y a la animación hace un año y cuatro meses. En un año y cuatro meses crecí más de 15.000 personas, por eso lo aclaré. Y ustedes van a decir, se van a preguntar esto, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Si vos tenés 37.100 seguidores acá lo dice, bueno, no lo ven bien ustedes porque está fuera de foco pero si quieren pueden entrar a mi Instagram y verificar se van a dar cuenta que van a ir bajando los seguidores porque estoy aplicando una nueva técnica para crecer ahí les voy a explicar bueno, 15.000 es un promedio de lo que yo tengo de personas que me siguen de cuentas activas, no gente real no, no son cuentas compradas el resto son comprados y miren lo que les voy a enseñar en esta cuenta esto es lo que tienen que hacer ustedes en el caso que hayan comprado seguidores y no saben cómo crecer. Y les voy a pasar a explicar. Vamos a entrar a mis seguidores. Ustedes tienen que hacer lo mismo con su cuenta. Ustedes se preguntarán también. Esta, esta es otra de las preguntas que se hacen la mayoría. Che, ¿y cómo sé yo cuáles son cuentas de personas activas y cuáles no? Es fácil. Vamos a entrar a la primera. No voy a nombrarlo para no Tener problemas con este seguidor Bueno, vamos a hacer como una evaluación De esta cuenta Esta persona tiene 70 publicaciones Sigue O sea, lo siguen a él 5.671 personas Él sigue a 2.859 Estos números son muy casi similares Tranquilamente podría ser que sigue a una persona No tiene nada que ver esto Y puede ser una persona activa igual Nada más que no está siguiendo a nadie Solamente a una eso no te va a indicar a vos que es una cuenta activa o no activa. Lo que te va a indicar a vos es esto. Entrás a la cuenta, a la foto, número, la primer foto, te vas a la fecha, acá abajo dice la fecha de cada foto o video, publicación, no importa que sea, dice 11 de septiembre del 2022. O sea, del año pasado, septiembre. O sea, desde septiembre esta persona no publicó nada. ¿No? Yo tranquilamente podría seguirlo también, pero no, no lo voy a seguir. Porque es una cuenta de una persona que es real, pero que no está activo. ¿Por qué? Porque hace casi un mes y medio que no sube fotos, no sube contenidos. Eso me indica a mí que es una persona inactiva. Si esa persona no está activa ni siquiera en su propia cuenta, menos va a estar mirando mis publicaciones. Entonces de nada sirve que yo lo siga él. ¿Por qué? Porque me estoy sumando a mi algoritmo personas cuentas inactivas entonces el algoritmo de Instagram va a hacer un análisis de todas las personas que me siguen a mí si son act activas o no entonces cómo yo puedo hacer para crecer de forma orgánica de forma natural sin vender humo sin hacerle creer a la gente que a mí me siguen 37.000 personas 40.000 100.000 un millón el número no te va a decir a vos ¿Qué, qué tan profesional sos o qué tan eh... hay gente que cree que porque lo siguen muchas personas a una persona es profesional o es bueno haciendo algo y quizás puede que sea malísimo haciendo algo y tenga muchísimos seguidores ¿por qué? puede ser porque sea influencer porque a la gente lo divierte eh, en fin puede ser por muchas cosas o puede ser que esa, esta es una de las cosas que más se está dando últimamente es porque la gente compra seguidores, packs de seguidores, de suscriptores en la cuenta de YouTube, eh, likes, visualizaciones en los videoclips de cualquier cosa, no importa, puede ser musical, puede ser no sé una receta de comida, de cualquier cosa. Y eso no te hace ser profesional. Lo único que estás haciendo con eso es hundirte más rápido en el algoritmo de las redes sociales. Y eso le indica a la red social, no importa cuál sea, si es Instagram, Facebook, YouTube o cualquiera, TikTok, por nombrarte alguna. Puedo estar hasta mañana nombrándote cosas. Eso no sirve. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar con hechos reales, cómo yo hago y cada cuánto tenés que borrar. Yo tengo un promedio de, yo les había dicho que tengo un promedio de 15.000 personas reales. Cuentas que me siguen a mí. El resto son compradas. Porque compré varios packs. Un, creo que la primera vez compré un pack de... Creo que 6.000 personas, 5.000, por ahí. Después fui por 10.000. Después unas 10.000 más. Ahí tenemos 25, más o menos. 25, 26.000 personas. Más o menos. Para que tengan una idea. 20.000 20, personas, 25.000 personas de cuentas truchas. O sea, inactivas. ¿Cómo yo sé que son inactivas? Ahí les voy a mostrar. Nos vamos a mis seguidores. Ustedes tienen que hacer esto con su cuenta. Eh, yo ya hice esta revisación... O no sé, un chequeo como Llámenlo como quieran No sé si lo dije bien, pero bueno eh, Voy a ir subiendo Yo ya tengo marcado un seguidor Fíjense que Yo cada tanto voy siguiendo Me fijo qué cuenta está activa y cuál no Y obviamente me tiene que seguir Si esa persona me sigue Y yo entro a la cuenta Y veo que tiene fotos actualizadas Que cada dos por tres le ve, ve mis historias O sea, que participa en mi cuenta Yo lo sigo Si no, no lo sigo si veo que me sigue y no, no interactúa, no, no le da like, no mira mis historias, no, no, no hace nada. Yo lo dejo un tiempo, un mes y después borro. Veo que no, no, no ni lo conozco ni lo registro, nunca lo vi. Nunca vi su foto de perfil, listo, lo, lo elimino. De mis seguidores, no lo bloqueo ni nada, lo elimino. Después si me quiere seguir, me seguirá. Pero bueno, es una, mejor, es una buena manera de aumentar la interacción de tu algoritmo, de tu red social. En este caso estamos hablando de Instagram. Puedes hacer lo mismo con, con YouTube, pero es más difícil eso. Porque en YouTube no ves quién ve tu video. A no ser que comente en los comentarios, obvi obviamente. Eh, en fin. Eh, vamos, voy a ir subiendo. ¿no? Fíjense que algunos aparecen en, en azul porque ellos me siguen a mí, obviamente. Entonces yo puedo seguirlos a ellos. O sea, todos los que están acá son seguidores, básicamente. Lo que quiero decir es que todos los que aparecen en esto azul que dice seguir... Es porque yo no los estoy siguiendo Entonces me aparece esa opción Para que yo los elija, para que yo los siga mejor dicho Entonces fíjense que a estos tres que están acá Que no tienen nada, es porque los sigo Si entro, fíjense, ahora le va a aparecer Que lo estoy siguiendo, ¿Ve? acá dice siguiendo Se ve borroso, pero bueno, no importa Vamos para atrás, fíjense En el segundo, no me aparece nada Porque lo estoy siguiendo, entonces vamos para atrás Vamos a este que dice Seguir me parece seguir porque no lo estoy siguiendo Fíjense que te va a aparecer botón azul Es eh, porque me está diciendo, me está indicando que no lo estoy siguiendo Yo lo puedo seguir, pero no lo voy a seguir En fin, bueno es una pavada ¿no? Que estoy explicando, hay cosas que estoy explicando Que ya seguramente ya las debes saber Pero las explico para aquellas personas que no saben En fin, vamos a subir Fíjense que ahí aparecen espacios sin la palabrita azul Hay muchos, ¿Por qué lo estoy siguiendo Sigo a más de 2.500 personas, más o menos, no, no me acuerdo. Por ahí ando. Después te voy a enseñar en otro video cu a cuántas personas debes seguir y cuántas no. Hasta qué número puedes seguir y qué es recomendable seguir, porque tampoco es... La idea es seguir ese monto que te voy a decir. Ahora después te voy a explicar por qué. Todo tiene un porqué. Y te voy a mostrar con resultados reales. Acá nada de chuco, como dicen. Acá en Argentina se dice así. Nada de chucu, nada de vende humo. Por eso le puse el título. ¿Cómo aumentar tus ventas sin vender humo? Ahí está. Bueno, voy a subir más rápido porque si no termino más. La idea no es hacer el video re largo. Pero bueno. vamos. Bueno, acá empezaron a ver cada vez más azules. ¿Por qué? Porque se ve que no sigo a tantas personas. Hay grupos de personas que se me fueron sumando bastante. Por las publicidades que yo hago de mi, de mi trabajo. O sea... Es crecimiento orgánico. Yo promociono un flyer donde, donde estoy avisando que hago logos, animaciones de logos, visuales, publicidad, spot publicitario, flyer animado, eh, creación de logos. Bueno, un montón de cosas que hago que tienen que ver con el diseño y la animación. O sea, estoy en un rubro donde todo el mundo necesita diseño y animación, básicamente. ¿No? Es como la comida, todo el mundo necesita comer. El diseño también. Todo el mundo necesita diseño. Contenidos y todo eso. Más si tenés una red social, obviamente. Bueno. Eh, vamos a subir pues, si no acá está fíjense este es el uno de los de los últimos seguidores míos reales no entonces yo ya sé cuando veo la foto que es este que está acá Ustedes no lo pueden ver bien porque eh, se ve borroso bueno no le den a la calidad de, de video. ya sé que es, eh, es malísima la cámara web pero bueno yo, presten atención a lo que yo voy a hacer fíjense si yo aprieto eliminar, yo sé que de acá, de este seguidor, que es real, para abajo, son todos comprados. Fíjense que todos me dice seguir. Seguir, seguir. seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, seguir, ¿Por qué? ¿Por qué me aparece eso? Porque son cuentas trucha. Y fíjense, voy a entrar a cualquiera, al azar. Vamos a entrar a la de esta. Encima, aparte se van a dar cuenta en el nombre. Bueno, igual ustedes no lo pueden ver porque se ve borroso. Yo sé que es una cagada hacer... Disculpe la expresión, ¿no? Una macana hacer... Eh, corrijo, pip, corrijo. Es una macana hacer un video así, ¿no? De mala calidad, pero bueno eh, La idea es que vos eh, eh, Prestes atención a esto que te estoy contando Fíjate que me dice seguir, o sea, yo puedo seguir a esta persona Tiene 10 publicaciones Sigue, o sea, la siguen a ella 69 personas Esta persona sigue A 3.953 personas ¿Por qué? Es una chica, es linda O sea, por lógica, ¿no? Si es una cuenta real a esta chica la tendrían que seguir miles de personas. Pero no. Qué loco, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Es fácil. Miren, yo voy a la primera foto. Acá en la fecha me dice el 4 de diciembre del 2019. Acuérdense, 4 de diciembre del 2019. Vamos para atrás. Vamos a la, al siguiente seguidor. A, que me sigue a mí, ¿no? Una cuenta trucha. Vamos a la primer, al primer video. Bueno, en este caso es un reel. No lo vean, no le presten atención. 25 de diciembre de 2022. Diciembre también, qué casualidad. Vamos a otro. Acá, a esta seguidora. A una seguidora, supuestamente es una chica. Fíjense, es una chica linda también, atractiva. Tiene lindas fotos. 20, 20 publicaciones. La siguen 19 personas. Sigue a 4.017 personas. Qué raro, ¿no? Vamos a la primera foto. 25 de mayo del 2022 quita fotos, ¿no? cuentas inactivas no sirve, no sirve tener cuentas de personas que no están activas en las redes sociales, 22 de mayo del 2022 esta es otra cuenta y así puedo estar hasta mañana, entonces vamos a volver para arriba, yo lo que te voy a enseñar es cómo eliminar a estas personas a estas cuentas, que no son personas reales, así que no te preocupes que son cuentas truchas eliminalas, y vos sabés que son truchas, porque las compraste pero ahora ya sabes que son truchas, no son reales. No te dejes engañar como dicen ahí, que te, no, son personas reales, que te van a ayudar a aumentar el algoritmo. Lo único que estás haciendo es hacerle creer a los nuevos seguidores o personas que todavía ni te siguen, pero que llegaron a tu cuenta, lo único que estás haciendo es engañarlas visualmente, que vos tenés una cuenta activa. En realidad no tenés una cuenta activa. Puede que sí, pero la mayoría de los seguidores no son reales. Entonces, vamos a suponer que vos querés ser influencer, que una marca de zapatillas, de, de cualquier cosa, ¿no? Llega a tu cuenta y ve que tenés 40.000 seguidores. Esto va para las personas de negocios. Si vos tenés un negocio y querés promocionar tu producto en una cuenta de una persona, ¿sabes en qué cuentas vas a vender más? ¿En qué cuenta va a funcionar tu producto o servicio? En cuentas, no en cuentas gigantes, en cuentas chicas. ¿Sabes por qué? Porque esas cuentas chicas son de personas reales, que están activas, que ven la publicidad, que interactúan con esa cuenta. Entonces vos tenés que apostar como dueño de negocios, ¿no? querés promocionar un producto a un influencer. Tenés que fijarte que ese influencer no tenga seguidores truchos. ¿Y cómo te das cuenta? Si tiene seguidores truchos o reales. Fácil, en la cantidad de interacción que tiene la cuenta. Eso, vos le tenés que exigir al, al dueño de la cuenta estas estadísticas. Yo tranquilamente podría eh, esto as inventarlo yo en Photoshop, en Adobe Illustrator o en cualquier programa de edición de, de imagen y crear una estadística trucha y pasarte a vos decirte que estas son mis capturas de pantalla de mi cuenta. Pero en este caso la estás viendo vos realmente. Mira, yo no estoy... Esto no es Photoshop ni nada. Fíjense que esta es mi cuenta... Entro, tiki, y aparecen todas estas linitas azules que son los picos, ¿no? De, de, de por qué se forman estos picos, por qué les llego a la gente gracias a mi publicidad, que gracias a mi bolsillo, o sea, gracias a mi trabajo, esfuerzo, saco plata de mi bolsillo, pongo publicidad, la publicidad le llega a las personas que yo quiero, ya sea en Buenos Aires, bueno, yo soy de Buenos Aires, puede que yo haga la publicidad en mi barrio solamente, en Buenos Aires o en Argentina, o inclusive en otros países. Chile, México, Uruguay No sé, cualquier China si quiero Pero bueno, no, no, no llega En fin, puedo hacer que mi publicidad le llegue mucha, A muchísima gente ¿No? Pero dependiendo qué, A qué me dedique, mi rubro Es un rubro Donde todo el mundo necesita diseño Y animación, tranquilamente podría estar trabajando Con Estados Unidos, suponiendo ¿No? Puedo cobrar en dólares también Tranquilamente lo podría, lo podría Estar haciendo, es algo que voy a hacer Pero no yo apuesto a mi país, apuesto a que puedo crecer tranquilamente porque sé cómo funcionan las redes sociales. Entonces no me preocupo, no me hago problema. Sé que gente que necesita diseños está lleno. Entonces no me hago mala sangre, no me preocupo ni tampoco me desespero. Siempre está la persona que necesita un diseño, una animación o lo que sea. Y sé que vos del otro lado querés saber cómo crecer de forma natural, sin vender humo, así como yo. Y que no querés que gastar plata al dope eh, Terminar estafado eh, Creyendo en cosas que te dicen por ahí Que sí vas a ser exitoso Y que esto que lo otro Y lo único que estás haciendo es vender humo Te estás enterrando vos solo Comprando seguidores haced cuenta que yo te regalo una pala Y vos solo te estás haciendo un pozo Y te vas a tirar ahí adentro Es eso, básicamente es eso lo que estás haciendo Así que ¿Cómo crecer de forma orgánica y natural? Estando activo Siendo disciplinado Siendo constante y te voy a enseñar todo eso, cómo hacer, cómo formular una publicidad, cómo eh, emprender un negocio, X, no importa qué. Y cómo utilizar las redes sociales a tu favor. Todo esto que te estoy enseñando, podés tranquilamente aplicarlo para vos. Fíjate, yo voy a empezar a eliminar, vamos de vuelta a mis seguidores, vamos a buscar ese seguidor. Lo voy a hacer más rápido porque si no, vamos hasta mañana. Eh, vamos a buscar ese seguidor, el que les dije que, que a partir de ahí para abajo... Eh, yo tengo que empezar a, a eliminar acá está, este es el seguidor que lo puse a seguir y todavía me tiene que responder la solicitud así que bueno, en algún momento seguramente me va a ver la solicitud y me, quizás me acepte, pero no importa si no me acepta no me voy a morir bueno, fíjense lo que hago, eliminar me pregunta si quiere realmente eliminar el seguidor, pongo eliminar y va a aparecer un cartelito, este que está acá cuando desaparece siguen eliminando Vuelven a eliminar el segundo. Tiki. Esperan a que se vaya ese cartelito. Eliminan otro. Esperen a que aparezca el cartelito que dice eliminado. Esperen a que desaparezca. Recién ahí eliminan otro. Y así... Durante el tiempo que quieran. Ojo. Hay una cosa que tienen que saber. Yo tengo... Un promedio de 15.000 seguidores reales. Entonces... ¿Cómo hacer que Instagram no detecte que vos estás eliminando muchas personas? Porque te va a bajar la, la, la interacción muchísimo. Porque le estás tirando estadísticas muchísimo más negativas de lo que ya tenés. Entonces, ¿cómo controlar esa, esas estadísticas negativas? Fácil. No te, no te emociones eliminando personas porque yo te conté cómo hacer para aumentar el costo porque lo vas a hacer todo lo contrario. Vas a bajar las interacciones. No tengas miedo en hacer esto. Si vos yo cal, yo hago este cálculo. El 10% de mil, de 10000, ponele, el 10% de 10000 sería 100 personas que puedo eliminar porque yo tengo más de 10000 seguidores. Vamos a suponer que vos tenés 1000 seguidores en tu cuenta, pero compraste un pack de 300, 500, 500 seguidores y los otros son reales, ¿no? Bueno, entonces vos tenés que sacar el el 10% de esas 500 personas que compraste. Vamos a suponer que por día podés eliminar 10, 10 personas. Entonces hace esto. 10. Contá. 1. espera que se vaya el cartelito. 2. espera que se vaya el cartelito. Eliminado. Si no aparece, esperalo. Bueno. No me apareció. Eliminado. Ahí aparece el cartelito. espera que se vaya. Ahí podés seguir eliminando. Creo que va el tercero. No importa vamos a contar, tercero, este es el cuarto cuatro espera que se vaya el cartelito vamos con el quinto, borramos eliminado espera que se vaya el cartelito siempre acordate de esperar a que se desaparezca el cartelito que dice eliminado no borres así, te voy a dar una demostración, no lo hagas esto, tiki tiki no, le... no hagas esto no hagas esto por querer hacerlo rápido ¿por qué? porque no le estás dando la debida, el debido tiempo entre una eliminación y otra, o sea, en cada acción, que. o sea, esto de eliminar es una acción vos tenés que darle unos 5 segundos, contá desde que apretás el botón eliminar contá hasta 5, 2 3, 4 5, fíjate que desaparece 1 2, 3 4, 5. Desapareció. Contá de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. ¿Entre usuario y usuario? Cuenta. Chámalo como quiera. Contás hasta 5. 5 segundos. No conté. 1, 2, 3, 4, 5. Rápido, ¿no? contá como si fuesen en segundos del reloj. Apenas apretás el botón eliminar, empezá a contar. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y vas al siguiente, eliminar. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos puedo eliminar por día? Es como te, como te dije hace un ratito. Yo tengo 15.000 seguidores reales, ¿no? Aproximadamente. Yo lo que hago es basarme en esos 10.000 nada más. Yo agarro, hago este cálculo en mi cabeza. Digo, tengo 10.000, el 10% de 10.000 serían 100, ¿no? Si no saqué mal la cuenta. 1.000 en realidad, pero bueno de, vamos a hacer así mucho más fácil, porque estoy explicando mal ya sé, dije cualquier cosa de de 10.000 de saquen el 10% ahí está, está estaba diciendo el 100 nada que ver, el, el 10% sería entonces serían 100 ¿está? mucho más fácil la cuenta pero bueno, tampoco se rosquen si vos que considerás que tenés una, una cierta cantidad como la mía, no sé, mil seguidores y compraste te metiste a comprar estos packs que no sirven y querés eliminarlo para aumentar tu crecimiento te das cuenta que compraste esto y te, te, tu cuenta se como que se tildó ahí y no hace nada, si sí, llegan personas, te siguen bien, son las mismas de siempre, pero todo tu, todo tu trabajo está como estancado, entonces es por eso, porque Instagram considera que vos tenés un montón de cuentas al pedo, inactivas, de gente que no es real que no interactúa con tu red social, entonces considera que tu cuenta es mala, que no es buena para publicidad. O sea, ponete a pensar, ¿no? Que Zuckerberg, el dueño de la empresa de TikTok, y bueno, va, bueno, no sé si es de TikTok, pero bueno, es de muchas eh, redes sociales porque Twitter tiene plata y se compra todas. Bueno, el chabón es inteligente. En fin, entonces, vos ponete a pensar que el negocio de él es vender a través de las redes sociales publicidad, ¿no? Yo tengo un negocio, diseño y animación, y quiero. Pagar una, un flyer de mi servicio. Yo estoy pagando a, a la red social para que la red social me lo difunda. Al lugar donde yo configuré, obviamente. Es, yo me encargo de configurar a la publicidad. Pero el, el servicio, ¿quién me lo presta? Instagram, en este caso. ¿Quién es el dueño de Instagram? Zuckerberg. Zuckerberg va a querer que todos hagan crecimientos orgánicos. Eh, orgánicos. ¿Eh, ¿Truchos? No, porque... Está difundiendo una publicidad en cuentas falsas. Entonces es un presupuesto malgastado. Entonces, para que no haya todo ese quilombo, tiene que haber normas de comunidades, ¿no? Comunidad de Instagram, eh, todas las redes sociales tienen normas, reglas, eh, obligaciones y... Eh, eh, ah, no me salía la palabra, bueno. Derechos y obligaciones, ahí está, no me salía. Todas las redes sociales tienen derechos y obligaciones. Tanto como vos tenés que cumplir con las obligaciones tuyas, como usuario, ellos tienen que cumplir como eh, servicio, ¿no? Entonces tienen que brindarte seguridad, que, que haya un servicio bueno, que, que que sea rápido. Bueno, pero eso depende también de la, de la calidad de tu, celé, de tu teléfono, memoria, bueno, un montón de cosas. Eh, Internet, obviamente. Bueno, pero ya eso no es parte, de, no tiene nada que ver acá eh, Zuckerberg, ¿no? <ríe> no le echemos la culpa al chavo. Eh, pero bueno, acá es fácil. Si vos entendés todo lo que te expliqué, que a mayor cantidad de cuentas inactivas en tu red social es como que le estás tirando eh, estadísticas negativas muchísimo más rápido al algoritmo. No importa de qué red social sea. Puede ser TikTok, eh, Twitter, YouTube. Por eso no sirve. No sirve comprar visualizaciones a un videoclip para hacerle creer a la gente que mucha gente te vio. Eso es, es al pedo hacer eso. La mejor manera de crecer es orgánica, natural. Y hay miles de formas de crecer natural y hacer que la gente conozca lo que vos haces, tu talento. Si vos vos consideras que tenés un talento, ya está, eso es más que suficiente. Preocupate cuando no sepas hacer nada, que no sabes hacer ni un huevo frito. Mirate un tutorial de cómo hacer un huevo frito y listo. O sea, si no sabes algo, hoy teniendo un celular en la mano, puedes tranquilamente emprender cualquier negocio. O sea... Hay gente que no tiene la, no tiene ni siquiera un celular. No se puede comprar ni un celular. No tiene internet, no tiene nada. Vos, tenés un celular, tenés internet, aprovechalo. Mirate un video, aprende un oficio de lo que sea. Yo, acá, en este canal de YouTube, te voy a enseñar. No solamente aumentar la interacción en tus redes sociales. Con esto, que es real. Sin Cuchu. Sin Chucu. Sin Cuchu y Nada que ver. Chucu, cuchu era un perrito que tenía. Por eso me confundo. Sin Chucu. Ahí está. Así que nada, gente. Los dejo. Eh, espero que te haya gustado. Que no te haya aburrido este, este video. Así que nada, estoy filmando la cámara La, la pantalla de mi compu nada que... Pero bueno, próximamente voy a estar comprando Una nueva cámara Porque esto es una, una cagada Así que nada, gente, esperen, disculpen las malas palabras Yo soy así, me demuestro tal cual soy Si hay algo que te ofendió, te molestó Bueno, sorry Va con siempre mis mi, Siempre mis chistes Bueno, justamente, son chistes No no no van cargando de mala intención Si te ofendió algo que dije, te pido disculpas Pero nada, si te gustó este video Si, si realmente consideras que te di una información realmente valiosa, dale like a este video, así se posiciona. Con es, es de esta manera vamos a poder ayudar a miles de personas a que este video lo ayude en su emprendimiento. No seas envidioso. Deja que las demás personas también crezcan igual que vos. Y si vos, que estás viendo este video, sos de esas personas que venden estos packs, yo sé que vos también necesitas un mango en el bolsillo para comprar tus cosas, emprender, crecer y ser mejor persona. Y tener plata no te hace ser mejor persona. Lo único que te hace es resolver problemas. Y si vos resolves problemas, seguramente vas a estar a un nivel más alto de felicidad. Como dice el dicho, que lo habrás escuchado miles de veces, dicen que la plata no compra felicidad. Eso es verdad. Pero sí que con plata en el bolsillo podés resolver muchos problemas. Y si tenés menos problemas, vas a estar a un nivel alto de felicidad. Conclusión, vas a ser feliz teniendo plata. Lo único que vos tenés que hacer es elegir cuál es el mejor camino, nada más. Acordate que el karma no es ni bueno ni malo, es una cosa que es, es, es lo que vos haces, lo que no haces también. Lo que decís, lo que callás, cómo actúas, tu forma de pensar, tus miedos son los que te frenan a vos. Lo que te impiden progresar, proyectar. Cumplir metas, cumplir sueños. Así que no le eches la culpa a nadie. Es, es todo pura y exclusivamente. Le pegué el micrófono, sorry. Es todo pura y exclusivamente de tu esfuerzo. No dependas de nadie. Hacé lo que tengas que hacer. Sé disciplinado. Y acá, en este canal de YouTube, yo, Jonathan Matías Ramírez, te voy a enseñar cómo hacer para mejorar tu vida. Ya lo vas a ver.